Bueno, eh, hemos escuchado la sentencia, la parte creyente va a estar analizándola a los fines de, de procurar eh, la factibilidad de apelar o no. Nosotros estuvimos persiguiendo 30 años, ya como, como ustedes han escuchado, ha sido condenado a 20 años. Hay una satisfacción mediana en el sentido de que la culpabilidad eh, que fue demostrada de este agente de la policía y que fue eh, comprobado que él ejecutó a estos, dos, a estos dos jóvenes el 6 de mayo de 2019, dentro de los cuales había unos sobrinos nuestros, los querellantes, mi hermano y el, el padre de José Miguel García, pues estuvimos en todo el proceso dándole seguimiento a los fines de que se haga justicia. Hoy vemos una sentencia que ha sido el, el fruto de ese proceso, eh, ponderada satisfactoriamente eh, por, los, por los jueces. Eh, sin embargo, nosotros eh, entendemos que en una alzada pudiéramos lograr los 30 años que hemos estado persiguiendo en el sentido... ...de la calificación jurídica que acogimos conjuntamente con el Ministerio Público... ...de un crimen seguido de otro crimen y que el Tribunal, pues eh, en esta ocasión, pues no lo consideró así. Nosotros lo sostenemos, lo mantenemos y probablemente iremos a apelación en ese sentido. Pero en verdad eh, le informamos a toda la sociedad que nos dio mucho apoyo y que le dio seguimiento a este proceso que hemos logrado una sentencia y que esa sentencia eh, es el fruto de todo ese seguimiento y que este señor va a estar en principio 20 años cumpliéndolo en la cárcel y estaremos persiguiendo que en vez de 20 sean 30, eh, probablemente a través de un recurso de apelación. La Ustedes la Fíjate, nosotros al inicio del juicio, más bien al, al inicio de los debates, nosotros vertíamos el tribunal de que era un juicio que había comenzado el 11 de enero, de, de enero del presente año, estamos hablando ya de aproximadamente tres meses y cinco días. Y las disposiciones del artículo 3.17 del Código Procesal Penal, entre otras cosas se puede interpretar que un juicio de forma no lo puede transgredir o traspasar los 21 días. Imagínense que en tres meses cuántas cosas podrían pasar por la cabeza de los jueces, ¿Qué podrían ver en la calle? ¿Cuántos incidentes podrían ver en noticias? O sea, que lo que se entiende en materia penal es que el proceso se, con, se conozca de manera seguida y continua en aras de que los jueces no pierdan la inmediación. Entiendo que en este caso los jueces perdieron la inmediación, eh, al dictar 20 años de prisión de reclusión en contra de nuestro representado. Una de las motivaciones que da la juez es... Que el informe de balística, que es un informe pericial conforme a la norma, no tiene ningún valor, dice ella. Cuando nosotros demostramos al tribunal que el arma de reglamento que portaba nuestro representado no fue disparada en el lugar y fueron y se le encontraron casquillos a los oxisos que no coincidían con la única arma que, que, que, que tenía en sus manos nuestro representado. Yo no, yo no entiendo cómo puede tener valor probatorio una autopsia que también. Es una, una prueba paricial para dar valor probatorio a testigos que están siendo contra, que se contradicen entre sí. Entonces la prueba paricial de balística no puede ser objeto de valoración por el tribunal para descartar la posibilidad de que el señor Juan Cristian Pichardo de asapar a la persona que disparara en contra de esos jóvenes. Vamos a recurrir en los próximos días.